Fipapi, ya que estás en rango 98, ¿no te gustaría tratar de llegar a rango 100 acá? ¿Con el, con el D que estoy jugando o con claro, un Thanos? no, con tu D, con tu D, o sea, con el que tú te sientes cómodo, acá no, no se cambia, tú, tú juegas lo que tú quieres ver, Espérate, es que como he modificado toda la pantalla No, no ya, normal, que... normal, la. mira, es más, yo voy a este cambio de escena y tú ves modificando la pantalla y la libertad de hacerlo Uy, ¿está ya Fipapi ya? Ok Listo Fipapi, ahí estamos ya Fipapi, a ver, veamos. Mira, ahí está su pantalla de FIPAPi. Mira, para ustedes. Lo he, he, he puesto bonito. Sobre ley. Mira, sobrelay para ustedes. Ya se había preparado FiPapi, ya viejo. Solamente que él. Sí, pero como, como el. Lo he modificado ahorita para. para abrirlo. Se ya. ha modificado un poquito. Está bien, eh. Ya, bueno. Hasta ahorita estás utilizando. ok. Las cartas de abajo no se ven completas del todo, pero de todas maneras ahí se puede ver un poquito. Eh, acá tienes el Carnage, ¿no? Pues el Carnage acá lo, lo, lo gastas. Ah, ahí está. Eh, cole, ahí está, creo, Fippa, ahí está. está. Listo. Ya, tío, no jodas. Ahí está, ahí, ahí sea. <risa> <risa> a ver, ¿vas a tirar el Carnage o lo vas a dejar ahí? No, ahí lo dejo. Ok. Sí, okay, no. okay. Puede ser que a la derecha hubiese aprovechado el Carnage porque igual tienes para jugar en curva después de Edlo, ¿no? Y Wave seguramente la juegas en turno 5 esperando She-Hulk. Uh, Podrías también ser, pero. pero es... Ya, ya, ya. Ah. Mm. Puedes tirar Yondu. Yondu y Carnage, ¿verdad? O, o no sí. es necesario todavía. Claro, sería genial que puedas. En el siguiente turno voy a perder. Claro. Y me va a lanzar una roca. Entonces. No necesariamente. Puedes poner deadlock a la izquierda también si quieres, no entonces problema. Igual es una cosa que tiene buen can buena cantidad de poder ahí. Sí. Si quieres forzar la pérdida, obviamente, y que te dé una roca, ¿no? Y ahí si sí lanzas John du Carnage, y ya, pues, ¿no? Tienes buen cebo ahí para Carnage. Claro. ¿Ves? Baby, Algo baby. me decía que lo iba a poner. Claro, pues ya... acá. Ya lo perdí, ¿ves? Ya lo perdí. Ya ah, está, ya Fipapi eh, es un. Uy. Uy, algo, algo ya, mejor, de ver. Mejor todavía, te acabas de salir la jugada. Y... Ya, bien, Fipapi, vamos. ¿En ese tipo de cosas no haces Snap, Fipapi? ese tipo de cosas. O sea, cuando te sale sí. una jugada así como esa es bastante buena, eh. Y él parece no. que va a jugar cera en el turno 5 y tú le juegas Wave y lo jode bastante. A ver, quiero ver qué, qué, qué deck también es, pues. Aparte de. Hay dos tipos de deck de estos. Ah, no, sí, sí. De ahí con Bestia Falcón. Eh, y tienes con el Cera Control también normal. Hasta incluso está con Silver Surfer también hay con Bishop. Ya, oye, pero te está pensando bastante, ¿eh? ¿Por qué, ah? ¿eh? ¿Por qué piensan tanto, Tengo... Fipapi? No sé. Tienen que tienen que ver, muchachos, lo, lo duro que se ha esforzado, Fipapi, para poder hacer todo su overlay ahí para que ustedes lo puedan ver bonito el día de hoy, ¿eh? <risa> sí, este mazo de acá. Este lleva Shang-Chi seguramente. Ya, yeah, es ya, este, es wave. Con wave en una en turno 5 y te sale toda la jugada. Puedes sacar Dead más Doom o dead más She-Hole, ¿no? No, es Dead. Es Wave nomás para que puedo tirar este, de Dead más este claro, no, claro, She-Hole claro, y solo, más Doom. No, no es na, ¿no napearías ahí. Sí. Mm, ya, dale con Wave ahí. La puedes tirar al medio para que rente más, supongo. Ya. Dejando espacio para Doom y tal. Yeah, está bien. Claro, y vas a tener una Dead por 2. Y un Doom por 4. Nashi Hall también. Un Ahora solo me solamente puede lanzar dos cartas. Claro. Y tú también puedes lanzar dos en realidad. Ahora, acá. Uy, puedes poner Khan si quieres, eh. Igual tú puedes robar claro. otra carta más después con Khan. Claro, no Para ver ya. su jugada. Ya está genial Tiene 6 cartas De las cuales puede lanzar 2 Ya A ver qué cartas Con qué cartas Te va a jugar el hombre viejo Ah ya ¿San Ok Shang-Chi ¿Sí? Muy bien Ya Gana el medio No problem Y la derecha ¿Qué tiene? Oh Shit 20 Ya Pero 22 El problema es que utiliza... Ya tú puedes tirarle muerte Si tienes muerte a la derecha Ganas Muerte y Shihol, ¿no? Muerte sí. derecha, eh, hol, eh, Shihol izquierda Muerte y Doom, no No, porque Doom igual, para qué? Si pierdes a la, al, al medio O a menos que quieras soportear más la derecha, pero ya con esas dos cartas que él te ha lanzado No sería mejor, claro, no sería mejor ir a ese lado así Ahora, él te puede lanzar ahora. Eh, puede venir. Puede hacerte una jugada diferente. Puede lanzarte al medio el Iron Man. Y a la derecha el Chan-Chi también lo puede hacer, eh. ¿A la derecha el Chan-Chi? Imagínate que te invierta la jugada. Pero él. Ah, y si verdad, te invierte no. la jugada, un Doctor Doom sería mejor, ¿no? Porque te pone esos cinco puntitos. A la izquierda jugaría el Doctor Doom, ¿no? No, Alex da quien... igual, pero da, da igual, da igual, pero siempre es mejor jugarlo en otra zona el Doctor Doom, porque imagínate que te Cosmo, una vez Claro. Yo creo que ahí está Está bueno ahí, ¿eh? Incluso, o claro, ver. sí, sí. Ok, mira, te ha puesto que te invierte la jugada el pendejo, eh. ¿Ves? Sí. Te la invirtió. Ah, ah me sacó. no te dan igual. No. ¿Qué se dice, Fipapi? ¿Cómo se dice? Gracias, gracias gracias. No, no, no, ¿cómo se dice? ¡A tu, perro! Eso, eso, perro, easy, viejo, eh Si sí me da algo, al menos Porque ah. la gente piensa que ya tengo el combo hecho claro. Pero a veces no lo tengo pues. Está bien, está bien, está bien Sí, y, y yo te diría que no snapees cuando vas a usar Khan O sea, si snapeas antes bien, pero Cuando usas Khan, snape... o sea, antes de usar Khan Snapeas y como que se pueden dar cuenta Y es lo que decía yo también, ¿no? Y de repente no te van a mostrar su verdadera jugada. ¿Tú querías acá, tío? ¿Jugarías izquierda si es que mandan un soundspot? Pues... ¿O jugarías medio...? Lo jugaría arriesgado medio derecha, ¿eh? Ajá. ¿Sí? Lo jugaría arriesgado sí, por ahí. Yo también el, haría eso. El tío nos castiga, dice viejo. Difamación. Uy, igual... Calumnia. <ríe> tío, es puro amor. ¿Qué pasa, chiquilla, eh? Uy. ¿Cómo estás, Dario Lama? Saludos para ti, ¿eh? Ah, sí, el cursor se está viendo doble, Fipapi. No sé si desde la pantalla que le estás transmitiendo de repente tengas que desactivarle el que no se ve el cursor. ¿El cursor? Sí. ¿Se ve doble? Sí. O del mismo Discord, de repente en la pantalla ahí sale para desactivar el cursor, me parece, ¿eh? Cuando compartes pantalla. Creo. Ah, mira, y dice. Se... ¡Ah! la miércoles. Muchacho, ¿qué, ¿qué es lo que has hecho ahí? ¿Qué es lo que has hecho, Garage? Mira lo que has ocasionado, eh. Ahora. Ya, ahora ya no se ve. Ahora no se ve nada, pero, o sea, no se ve el cursor, pero ya está bien. Viejo, te que pije, ahora te, acá en Perú también te que viene el terremoto. Está eh, pasando, pasando en Turquía, después en Ecuador, ahora viene acá y dije terremoto. Son, problema, son problemas técnicos en directo. Ah, bueno, cuando es en vivo, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pueden pasar, pueden pasar. Ya, ¿qué tienes para jugar acá? ¿Qué quieres jugar? Eh, pues Lady Sifa acá no te sirve. Nakia. Nakia puede ser buena idea, ¿no? Pero el tema es que lo bostea acá y de acá no sirve de nada bostearlo. ¿Qué descarta esto? ¿Carta desc Doctor Doom? No, Doctor Doom. Ah, no, también Cactus. Ah, Octopus. Lo cual podría ser, ¿eh? Porque a ver, o si te descarta can. Octopus, te deja el Crossbone para jugarlo también si es que vas ganando la ubicación y Bones es muy bueno puedes ponerlo al medio y si medio. quieres para ah tienes Triskelion también es otro problema ya pues pero igual dale no claro Otto o Kang sí por cualquier lo es verdad cualquier os puedes puede descartar sí papi pero por algo pasa te estás uh. snapeando el perro mm. quieres si quieres irte o te quieres quedar no no me gusta esta mano <ríe> está ay. bien está bien oh, no ay, ay. <ríe> Ah, me hizo snap al último segundo Ah, que vivo No, Fipapi No te fue, A ver, Fipapi, no te puedes rendir No te puedes rendir, tú qué tanto Que me dices snapea, a ti, valse Ah, pues ahora te toca a ti, Fipapi, eh, tu momento Uy, uy, uy, ¿puedo robar cartas? Claro ¿Pero de qué me sirve robar cartas? ¿De qué te sirve si vas a quedarte con la mano llena igual? Está bueno 6, 7, 5, 6, me quedaría con mano llena igual Mmm si no tienes nada mejor para jugar No, no, pero está bueno Igual puedes lanzar Doctor Octopus después eh, Dependiendo de las cartas que te juegue él Sí, yo creo que esa es la mejor jugada que puede hacer Tiene mucho poder ahí <risa> Ah, este, <risa> Joto, please Si puedes, ya finaliza la predicción, please Eran 11 cartas nuevas que le salieron a Fipapi No te es olvidar pues soy Jeropa Ya, yeah, ok, Falcón ahí Mira, eh Mira, eh mm, Nada bueno acá ya, ya, pues, nada para Octopus, nada más la, tu mejor opción. Octopus, creo acá, ¿eh? Lo puedes tirar al medio ¿Dónde? incluso. Para que solamente saque ¿Ah? tres cartas, claro. Y ¿Cuántas tú cartas tiene? Cinco. Cinco. Claro. O quieres tirarle a la izquierda y quieres castigarlo más. Eso ya depende de ti, Porque pues, en realidad puedes castigarlo más a la izquierda. Tienes más poder, también pero, tienes más chance. Pero ¿en, de qué me, ¿en qué me ayuda hacerlo castigarlo aquí? Si yo a la derecha ya lo perdí ya también. Ya tiene, ¿no? claro. Ok, ok, ok. Dale, dale, dale al medio. Tienes razón. Tienes razón. Es más, y Doctor Doom tampoco no te ayudaría a ganar la derecha. Yo creo que es un let's go. Ya, ya, ya, ya atracaste. Y ahí. Oh, Magic. Bien, bien, bien, bien. Si, te, si ocupas dos buenas cartas ahí, dime que no es Shang-Chi viejo, eh. Siempre. Que al bien incorporado ¿tú a tú veces. Le... Eh, okay. oh, oh. bien, bien, bien, ya ganaste. <risa> let's go. <risa> ¡Vale! Tiras snap tú también al perro. Hazle ¿eh? tu beso, listo, viejo! Hola, Ah, mira qué hermoso viejo. Ahí está el hombre, está sin su gorra, viejo, eh. Está bueno, papi, viejo, está bueno. Ahí está, muchacho. Pues mira esa mirada, mira esa mirada, esa mirada, pues viejo. Que levanta bueno. la ceja encima, viejo, eh. Hasta que viene con... Esto, ¿cómo me, cómo me, me pones este, nervioso? Viene con, con tío, coqueteo, en sí, te, te presta, pefi, papi. Uno te te, pre, uno te te dice te luces, pe viejo. ¿tú, ¿Qué quieres que haga? Te hace calor, tío. ¿Cuándo ¿También estás con calor por ahí? Sí, allá? sí, sí, sí estoy con calor, sí, es verdad. O sea, estoy tratando de estar quietito ahorita y respirarlo lo más, lo más suavecito para, para no sudar. Bueno. No, no como la chiquilla la vez pasada nos estuvo humillando. Estaba diciendo que todos usamos aire acondicionado, fi, papi. ¿Cómo es posible, no? Ah, sí. No o sea, dijo. Todos, todos ahí tienen aire acondicionado. Jeje. <risa> o sea, yo dice qué? Muchachos, del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a Fipapi? A ver. Ahí está. El chat te va. te va a hacer. Te va a poner un puntaje, Fipapi. del 1 al 10. Del 1 al 10, viejo. Fipapi dice, ahí está. Está que Fipapi, vamos Fipapi, tú ganas Fipapi, tranquilo nomás, eh. Está ganando Fipapi, tú tú la No, ahí está bien. Uy, Murder, porque qué suerte. Mira, a ver, le está saliendo todo, viejo. Mira, te pone a la miércoles, te ponen puntaje en centímetro, dicen, ¿ah? ¿eh? 21 centímetros, Fipapi. Está que vale. 21 centímetros. 99.9, ¿no? viejo, eh. Todo Chile tiene aire acondicionado, dice, ¿no? Claro. Pues? A ver. Si papi, hasta ahorita tu oponente ya tienes el turno todavía para jugar las Squirrel. Las puedes jugar, ¿no? Sin problema. Por al final lo que quieres es destruir Pero... El superflujo. Ya. No, no, no, no, no te conviene. No te conviene todavía, déjalo ahí nomás. Ya, debe... Every... Ah, ya me ah, ya, bueno. ya, ya lo bloqueo. Más, me ayuda todavía. Sí, si le tiras Mas... un killmonger ahí o Carnage, está bueno. Pues puedes jugar Shijola acá si quieres, mejora. ¿eh? A la derecha la puedes jugar. Ahora, ahora sí, ahora sí, ya puedo no, usar este. No, espérate. O no, Shijol. Shijol, claro, Shijol está mejor. Igual a ver, el... Debris, también lleva Shang-Chi, si no me equivoco estos Sí, puede llevar eso, puede ser mazo de Asmado Puede ser también Patriot Si es Patriot no va a llevar Shang-Chi Igual es la mejor jugada Pero... que tienes por hacer ahorita eh, La más rentable Porque Scooter la puedes lanzar Igual en turno 4 con Killmonger ponte. Viper, ok no, Está bien, te gusta no, porque es... Carnage Para Carnage está bueno Pero sí, este mazo puede ser que tenga Shang-Chi Sí, puede tener que tenga Shang-Chi. Pero ya, o sea, igual era la jugada que tenías que hacer de todas maneras. Compra el skin de la roca, dice ¿eh? Fipapi. Oye, verdad, ¿cómo va a ser ese skin de la roca? Va a ser a ir, igualita. A Mira, ya tienes solamente para hacer Squirrel nada más acá, eh. Squirrel y turno 5 tu wave nomás, viejo. Pero a ver, si haces Squirrel ahorita igual te suma un puntito más, pues viejo. Eh, ahora, él ya que te está mandando basura ¿Tú crees que te termine ocupando la... El, o sea, si él te llena la ubicación de la izquierda ¿si te malogra el Doctor Dume sí. Ahí nomás tienes el... Es el único riesgo que tienes ¿Valdrá la pena poner un puntito de poder Y, y, y tener la chance de perder Esa ubicación por un puntito de poder? Pero gana un puntito de poder en las otras, ¿no? Sí Ah... La vaina es que el doctor Duño no te va a rentar tanto si es que no puede lanzarse a la izquierda. O sea, igual ahorita estaba con esas rocas y está difícil que un Doombot gane. De todas maneras te digo, po. Arriesgo, pues. Ya. Waves lo va a usar en turno 5. Ahorita todavía no. Ahorita todavía no. Estamos en turno 4 todavía, eh. No se, no se confundan. Ya, ya lo tenía, Ya, sí, sí. Ya. Te, si te lo estoy utilizando ahorita, mejor. Porque ya puedes poner una muerte libre, ahí ya, yeah, way to wave al medio, a la derecha, perdón. ¿Ya? Yeah. ¿Y tienes para poner muerte a la derecha? O al medio, sí, a la derecha muerte y doctor Doom. Ah, no. ¡No, perro! los de los ¡Bien! Lo. ¡Fipapi, toda la suerte del mundo! ¡Fipapi, oye, cómo está que anda, cómprate la tinca, Fipapi, eh! Todo todo a la jugada, hasta que le sale. Muerte va a salir ahora ya por cero total, o. Oh. ¿Y qué otra carta Ay, sale? A ver, ¿qué otra carta? Shang-Chi ya. Yeah. Shang-Chi. Ah, la para acá espera, espera. Ah, no, can, no, no, no, espera. Tucán primero, Tucán primero. De todas maneras, en es para intimidarlo psicológicamente. ¡Ay, Fipapi! Se le... ¡No! Da. ¡No! ¡No! ¡Fipapi! <risa> Ojo en la siguiente partida dice, viejo, ¿eh? Claro, viejo. Oye, Fipapi, muchachos, Fipapi le está saliendo la, la de Ronaldinho le está haciendo fi Fipapi, ¿eh? Está, oye, muchachos, ¿sino, ¿acaso Fipapi no se parece ahí a su avatar viejo? Y hasta el pelo igualito, viejo. Mira, ve para adelante el pelo así lo tiene, viejo, igualito. Ah, verdad, Este ubicación destacada, ¿no? Bar sin nombre. Pero con razón están llevando, pues, este... Este... otro Octopus. Claro. Ya, yo en un rato, Fipapi, tengo que bajar para una reunioncita que tengo que, tengo que hacer algo, un toque con... Y, este, y ¿Ah? subiré en unos 20 minutos. O eh sea, tú ya aprovechas y te manejas en el stream jugando ¿Qué? ahí, pues. ¿Qué? Me vas a... <risa> ¿Te voy a dejar un rato, si sí, te voy a dejar un rato solo. ¿eh? Mira, a pelo. ¿eh? Ah, es... Ya está, aprovecho usted... una vez, te dejo allá, muchachos. Ustedes con Fipapi ahí van a poder hablar, coacharlo. Ahí a ustedes, ustedes lo suben a, lo suben a este a, a rango 100, ¿eh? Si es que no llego yo antes sí, ya lo subo yo, pues a rango 100. Lo ayudamos a subir todo para acá. Pero... Wow. A ver Carnage eh, acá te conviene eh, A la derecha de repente como Tempo Porque igual Kilmato lo va a matar a Yondo, eh. Sí, a comértelo? Sí pues Suma para muerte igual uh -huh. Ben Johnson me dicen perro es... Hijo todo es igualito a la roca Hijo dice eh. Es igualito a la roca Ya a ver Acá tienes para lanzar Bucky con Deadlock ¿Verdad? A la derecha Claro, tengo que aprovechar este. Te da la jugada ahí, te da la jugada ahí. Es una jugada más fuerte también. La ubicación destacada, ¿no? ¿Qué deck estarán jugando ahorita? Claro. Mira, tienes ya She-Hole ahí con Wave, ¿eh? Te falta deck nada más y ya tienes una buena jugada, ¿eh? El tema es el Mojo World, viejo. Es el problema. De verdad, mi deck no, no me beneficia no porque beneficia como con Doctor Doom... World. Mira, encima tiene Vision ahí. Justo acaba de lanzar Vision. ya. Uy, oh, tardía no. no la puedes subir. Bueno, acá lo único que te queda... Eh, mira, wave si sí puedes poner, ¿eh? Puedes poner wave al medio. Y le puedes jugar dos cosas mm. ahí después. Sí, o sea... Eh, o sea, no te he no te snapeado, así que puedes ir hasta el final, bro. Uh. Va a tratar de ganar el medio, no No, so, de Ya hecho lo ganó, me o sea, ahorita sí, ahorita el medio te lo va a ganar, me... pero si tú le pones... A ver, él te va... Seguramente él no va a sacar a Vision ahí, ¿eh? O lo saca, si lo saca a Vision y lo mueve a la derecha es porque te va a jugar dos cartas ahí al medio. Eh, claro, él sale primero, ya. Puedes jugarla así, o sea, con dos cubos yo creo que está pagable la cosa, ¿eh? ¿Qué más me puedo jugar? No, no me puedo jugar otra cosa. A ver... Ya te jugó una carta magneto. Ok, tú le sigues jugando ah. dos cartas, pero el tema es que tú estás más débil ahí. Pero hay mmm, ¿por, por cuánto diferencia de poder. Seis puntos de diferencia de oh, poder. Sí, ya siete, y ocho. ya le ganaste. 16, gané? Toma perro, vamos Fipapi. Toma perro. Así se hace. Toma perro. perro. ¿Tú jamás es que verás primera. un streamer como Fipapi viejo. Eh? Jamás verás un streamer como Fipapi, ¿eh? Ese es de los pocos que streamea un día al año nada más viejo. Un día streamea, un año descansa después, viejo. Así es su rutina de Fipapi. Quisiera, sí, pero el tiempo, El tiempo es una persona ocupada, pues hijo. ¿Tú sabes con cuántas chicas tiene que salir a diario Fipapi, viejo? No tiene tiempo para pues, <risa> estar eh, streameando, pues este cosa de virgen nada más, dice. a ver, Fipapi, dale. Pero me, me verían, créeme. A ver. Por ahora en el Financial y el Salón sabe algo. No, no van a. Por el momento todavía no se sabe nada de ese tipo de cosas. No parece que fuesen nerfearlos todavía. A Shuri ni sí. a Sauron hasta el momento, ¿eh? Ya, te va a mandar con Viper. Eh, acuérdate, pues. Pues igual, con sí, Carnage sí, sí. cómete a Yondu, creo, ¿no? Ve acelerando la parte de Dead ahorita. Pero. Pero si me lo va a mandar. Ah, claro, te lo puedes traer, <risa> sí, pero. O sea, pero pierdes el turno. Y puede ser que te, juegue, te va a jugar más incómodo el siguiente. O sea. Pues bueno, eso ya depende, ¿no? No sabes si va a lanzar Viper ahorita lanza después Viper. Pero. Que puede ayudar, puede ayudar, sí. Es lo que... La dos, cualquiera de las dos ediciones está bueno. Pero tendría un puntito nada más. Claro, bueno, tendría, tendría un, un puntito un... nada más, pues. ¿no? Pero igual, pues, no quedas tan jodido. Eh, ah. la... Claro. O sea, de todas maneras... Vamos a esperar ¿sí? ¿ya? Ok, Ángela... Ah. ya. Ángela. La ¿no? que sigue sin poder tener algo bueno. Yo creo que sí deberías de jugar Carnage ahí, ¿eh? Porque si no, ya para turno 4 ya duele más jugar cartas y otra cosa, creo. Ya no, ya, ya no sirve. Ya. Sí, sí, es más difícil poder jugar ahí. Ok. Mm, ya. Yeah. Tú sabes que jugando muerta a la derecha le puedes ganar porque sus cartas a él no son tan altas tampoco, eh. que el problema es que no Pero, tenés cómo usar Shang-Chi. Está muy incómodo eso. Tienes que pasar turno, no, no más me, acá. O sea, no puedes jugar, no jugar a tanto shang -Gi a la izquierda. Porque, o sea, claro, tú puedes jugar Shang-Chi a la izquierda. Y puedes lanzar wave y claro, juegas de un con dead también, pues, ¿no? Claro. No, solamente, solamente he matado a uno. O dos. No, he matado no, sí, a, tienes, a uno o sea, nada más. Tu Dead está con siete, pero igual va, va a bajar a dos. Mr. Sí, ¿no? Y Mister Doom, que, eh, puede ser que tire. Este, puede ser que tire ahí el Iron Man, eh. Ya, lo bueno es que él va perdiendo oh. al medio de todas maneras. Ya, tu wave nomás. Ay, espérate, espérate. Tú le puedes hacer snap acá porque tiene Mr. Negative y papi, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le malogras bastante la jugada. Ya, yo no sé. Ahora la cosa. Wave ahí sí puede ser porque igual un Doom Bot va a caer en ese lugar. No lo veo mal. Es el mejor lugar donde te puedes sumar, creo, ¿no? Claro. Jubilee, Jubilee ahí, ya. Mira que no tenía mucha carta, eh. Ok, ah, ya. Está bien, todavía sigues bien ahí. Y ya con eso, ahí se frea el pata. Ya, puedes tirar Deta a la derecha, Doctor Duma a la derecha si quieres también. Aquí. <risa> <risa> bueno, tira Khan si quieres. Tira Khan si igual se puede, se puede rendir, pero dale, dale, dale con Khan a ver qué sale. A ver qué cosa quiere. ¿Quieren Khan? Sí, quieren Khan, ¿no? A la gente quiere Can. ¿Quieren Can o no quieren Can? Can, Can, Can, Can. Vamos, viejo, ¿eh? ¿Por qué este manda acá que te va a jugar? Tiene para jugar una sola carta nomás. A lo mucho... Sí, una, ¿no? El Iron Man nomás tiene para jugarte. Está puesto que te va a jugar. Lo más valioso es el Iron Man. ¿Qué otra cosa más tiene Galactus? ¿Tú crees que juega Galactus? ¡Ah! ¡Galactus! <ríe> Oye, ¡Galactus! ¡Galactus, viejo! ¿eh? PSP está loco, va a perder Ay, Pero, pero reinicia la partida, ¿no? Sí, claro, claro, vas a reiniciarla sí, Si tu carta hubiese estado Si Khan lo hubiese puesto al medio Ahí sí se destruía Khan y no, no pasaban Ahí sí Hola. él no podía reiniciar Pero ahorita hace se fregó ya <risa> <risa> Claro, Galactus Negative sí, sí, sí, sí Es que estaba Galactus coincidiendo pero Hizo todo el teatro, ¿por qué no tiró el, el Blue Marvel al menos a la derecha, eh? Muy rara su jugada Mieble. igual. Ya, ya sabes. de a la derecha. Claro, todo eso. Y deta a la derecha también. Ya, igual el snap ya depende de si lo quiere hacer o no. A menos que te esté troleando Te quiero usar otra cosa, pero yo no creo, la verdad. ¿eh? Espérate, Galactus. ¿Qué me puede es, usar? Espérate, Fipapi. Galactus es un 0-6. Ah, no, pero tengo que usar otra vaina. Pero está, está fregado con Wave es, tur ¿Es turno final? Sí, sí, es turno final. Ya, si me manda un... No, pues una carta nada más me puede jugar, sí, ¿cierto? Sí, ese tema que tú le haces con el Dr. Doom, le tienes la ventaja, pues. Oh. ¡Uy, uy, uy, uy, Ya, uy, listo, uy, ya le ganaste, ya. <risa> ya le ganaste, ya. ¡Toma! A ver, no, ya, eso te lo dejo a ti, Fipapi. ¡Toma, eres... perro! Ya, ¿eh? Oye, Fipapi, cuatro cubos, viejo, te está acercando la cosa, man, Vamos. Claro, claro, es un 2-6, igual es un coste 4, o sea, y no puede lanzar más cartas. Pues, oye, y al final el pata se fue, en. ¿por qué se fue en negativo, eh? Está con 0 de poder y estás con 5 igual, eh. Porque le está reduciendo menos 4, ah, menos 1, se... menos 2, menos 3. Al comienzo, es que oh. al comienzo vi que, que parecía que tenía más, pero bueno. Ya, pues le ganaste bien. Eso, viejo, 5 cubos, eh. Ya bueno La Squirrel está bien ahí Igual creo Squirrel Wacky O sea Está todo ahí Para que juegues bien Un Carnage O Killmonger <risa> O pues O no juegas nada Y mantienes el mollo Por ahí Snapea, es Snapea Dice la gente Viejo tanta que la gente Está excitada Viejo Ya eh Snapea Dice ya Ya quieren que es snapee Ya Fipapion. Uh, ah, el cambiamos, Uy, el cambiamos, cambiamos de mazo, pero me tocó ya. algo bueno. Mira, tienes para hacer... Claro, ahí puede ser, como puede ser al, Mira, puede ser que te olvides del mollo war y puedes que lo uses al back y al medio en realidad, para que ganes la del medio. Porque más tú sabes que depende lo, del, lo de la izquierda de mollo que ganes es que tengas más cartas, más que poder, ¿no? O sea, que tengas una cantidad de cartas con más poder. Pero vas a tener que concentrar muchas más cartas ahí de repente que no sé qué Pero ya me, ya me quitaron mis cartas. Ya, ya no, no nah, sé si me lo tocará lo mismo, algo no para. Venir. Ya, dale, dale, dale si quieres. Cuando snapeas una, ¿Eh? se retiran, dice. ¿eh? Todos son genio, viejo. Eh? Todos son puros. Esto ya son rango siempre, ellos saben, Pepe papi. Uy, también un Killmonger. Mira, Bar de Luke ahí. Oh, Negasonic. Negasonic Ya, pero ahorita todavía no Puedes ponerlo en el siguiente turno Negasonic de repente Pero tengo que estar perdiendo, ¿no? No, ¿Negasonic? tengo que estar ganando Para que, que se, que que que se que, reviente el otro Uy, ¿qué cosa tienes acá, baby? ¿Qué cosa tienes acá, baby? A ver Eso. Ya ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! Mm. Bueno, no tienes Doom ahorita Tú dices Doom, estaría genial ¿Uh? mm, Ya, eso podrías poner el siguiente turno En todo caso ahorita Es que Wave, acá no te conviene jugarlo ¿eh? Puedes jugar Wave, es verdad eh. Puedes jugar Wave este turno Y el siguiente le juegas spider ah. No, no, no, Wave No, digo aquí para ah, Para que si para me el, lanza si, algo Para el último turno sería en el último turno de o sea, si, es que si es que le falta una carta Por jugar ahí, ahí sí le ganarías con Negasonic me, La pregunta es, ¿me, jugara, ¿me jugará algo Aquí ahorita? ¿Qué? no Mira, Shuri te va a jugar, si es que tiene mazo de Shuri O sea, no te va a jugar nada valioso tampoco Al menos ahorita no creo que te juegue nada valioso Como para que sacrifiques Negasonic, por eso te decía que Wave sería mejor Acá, juegas Wave al medio Y puedes jugar este Spider-Man O bien al medio o bien a la izquierda porque ahorita no sé si te juega a la izquierda o al medio. Está... Y no, no necesariamente puedes jugar Shuri, pero una carta de coste 4 ahorita que vaya a eliminar la pena con Negasonic. ¿Ves? Sí, sí, me sí. Me lanzó sí. algo ya. Dale. Pero... Ya, tú puedes, a la izquierda le puedes poner Spider-Man. ¿A la izquierda? Puedes, puedes, al, o puedes ponerle al medio o a la izquierda, porque sabes que tú puedes poner Spider-Man al medio si quieres y a la derecha le, le, le, le juegas Storm con Negasonic, incluso si quieres. Ya depende de lo que tú quieras hacer, porque tienes el mismo poder que él en el Mojo World. Entonces, tú tienes que decir ahorita si es mejor para ti la jugada Spider-Man medio o Spider-Man izquierda. Medio sería, ¿ves? Porque ahorita no tiene cartas. Ya, pero ahorita, Ingersi. ¿cuántas cartas tiene? Ingersi. Tengo tres. No, él, él. Él tiene cinco. Cinco, ya. ¿Qué es lo más lógico que crees que va a hacer? ¿Va a jugar al medio o a jugar a la izquierda? Y, y en el siguiente turno puedo lanzar un Storm Sí, sí, lanzas Acá. Storm con Negasonic ahí o sea, La cosa es que tú tengas prioridad Acuérdate que no estás haciendo prioridad ahorita Sí Acá, ya, para eh, ganar prioridad eh, ah, no, no, eh, no gano prioridad No necesariamente, prioridad. pero ahorita sí. Más que todo si, eh. haces, si haces eso y es para cambiar tu jugada No harías Storm de repente con Negasonic Dale, dale donde tú más quieras ahorita Dale Dale. Ya, ya, perfecto. Ya, ya lo Uy, es está, ya, jugando, Agata. está jugando ágata, viejo. Ya, ya no le. Ágata. Ya, ahora, hay una cosa muy buena acá, papi Que este pata tiene, eh, tiene. Él tiene la prioridad. Así que sus cartas van a rebotar a su mazo primero. Y después sale tu tormenta. Y puedes poner Negasonic ahí también al final. ¿Y esta? Ya, dale snap si quieres. No te puede ganar con un Doom. La única carta con... La única Pero sí. yo no quiero, no quiero decir nada mejor No quiero decir nada Porque hay una carta que sí Pero no quiero, no quiero mencionarla Claro Él también tiene cartas random Puede ser que te pueda poner Una Scarlet Pero ya Él Igual estamos ahí Poniendo buen poder De todas maneras ¿Un Scarlet? Sí porque... Pero su última carta que juegue Se destruye pues No porque tú es, Tú no tienes prioridad Acuérdate Ah, no tengo, ¿no? Ajá, ah. pero de todas maneras, de todas maneras, Fipapi, digamos que está ahí, la, la jugada está bien hecha, está bien ejecutada, de todas maneras mm. Si él no tiene cómo cambiar esa ubicación, se va, se, se va a joder, tiene probabilidad muy alta de perder Vamos, con fe Ya, con fe, mientras él no te haga nada es porque no está seguro, ¿verdad? Yeah. Ya Ok, hasta ahí estás bien todavía Nice. Ah, no. no ah, pensaba oh, se que no. Se va, Fipapi se va. <ríe> por un rato me puso también. Perro. Está listo. Y ahí Fipapi mira ve cómo ganamos todos Fipapi ve viejo. No se gana perro. Bueno, oh, Shang-Chi también era otra forma, tal vez de que la que se podría haber ganado. Ojo, pero siempre buscamos la manera más difícil de ganar, pues viejo. ¿Qué? ¿Qué Encuentra solamente una, una parte donde sientas que tienes ventaja y es peada de repente. Sí, puedes poner ardilla una vez ahí. A... a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Fipapi, que estamos muy cerca, ¿eh? Claro, el primer dorso definito nunca es feo, tienes razón. Pero bueno, no hay feo, nada que Es yeah. feo, pero sabroso. <risa> a ver, a ver. Cloak ¿tiene Uy. movimiento? ¿O oh, qué cosa usa acá? Mm. Puede ser una combinación de otras cosas, viejo, ¿eh? ¡Ay! <risa> no! Bueno, para tu Killmonger, si es que sale después, ya. Para que está bonito ponerlo donde a la derecha, ¿crees? Sí, sí, sí. Mira, o Ahora, lo otro fascino. es que puedas mover una ardilla. Sí, yo creo que ahí está mejor porque igual las ardillas se van a bostear con más dos, ¿no? No sé si te quieres muevo. hacer eso porque te puede llenar la, la mesa, ¿eh? Ten cuidado. Te pone, te al bueno. te, te bloquea y ahí te fría, sí te me Mira, estos de clo puede ser Galactus también, ¿sí? puede ser, pero no sé. Mm, ya. ¿Qué? ¿Qué? pero Space igual no puede lanzar Galactus ahorita. Ah, sí es Galactus. Se lo está moviendo todo. Sí, sí, sí, sí. Te está arreglando el problema. Sí, sí, sí. Sí es Galactus. Sí, sí. Sí, Galactus. ¿Tú Galactus. tienes forma de cómo evadir eso? No, no. Ah, Kill... espérate, no, Killmonger, no Bueno, Killmonger para que lances muerte después Nada más, pero igual Galactus te, te facilita ¿Sí o no? A ver, espérate Fipapi, ¿a ti no, tú no quieres tener prioridad Con Galactus, ¿Sí o no? No ¿No sería mejor poner Killmonger me... al medio de repente? Sí Pero acá me va a lanzar dos cosas Me puede lanzar también Doctor Octopus eh, Me ya... va a lanzar aquí En la izquierda sí. y no, me va a lanzar igual, dos cartas Si lanza Octopus igual ya no lanzaría Galactus ya Ah, verdad, ¿no? Te, eh, si te lanza Octopus, eh, o, ojo que tiene 4 de energía, ¿eh? No puede lanzar Octopus tampoco. No, pero tiene Electro, ya tiene 5. Ah, sí, sí, sí, sí. entonces el Octopus ¿Qué es otra? a la derecha. ¿Qué otra de 5? Mira, puedes tirar King Monkey ¿no? a la derecha para que solamente te baje dos cartas en lugar de, de tres, pues. Goblin también dice, sí, también es posible. Pero Goblin, Octopus ¿no? me parece que es el más, eh, el más acertado ahí para el turno, ¿eh? A ver, ya. Todo, ta, ta, ta, ta, ta. Jondu, No. no, no, no me, ma me, ma me mató. Dead. Ya. Yeah, tú tienes me acá. Mira. Es probable que saque ahorita Galactus. Es verdad. Puedes tirar Khan ahorita. Si quieres. Para saberlo. Porque si en caso no tiene Galactus. Tú puedes tirar Wave. En este turno. Y tirar Chiholi y Doctor Doom también. Que no estaría mal. No, ah. Tú lo has hecho Snap. No. <risa> A ver y si se rinde, si se rinde, imagínate viejo. Si se rinde, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete, ríndete rinde te, tiene te, rinde te, Está bueno, rinde yeah. bueno. ¿Cómo hago? Ya, rinde te, rinde de retirarse nomás ahorita, eh No No rinde No, es que el tema es que acá él te puede tirar muchas cosas, ¿no? El de Spider-Man es muy molesto acá. Lo que más te puede... Y si, tú, y si no te tira Spider-Man y te deja jugar... Puede igual él tener una muerte nul y esas cosas, ¿no? Yo creo que le pones el retirarse parejo. O sea, si él también se retira, pone el retirada de la derecha. A ver si se quiere retirar también en todo caso. Pues es que está difícil ganar acá, ¿eh? O sea, Shang-Chi te podría ganar, pero estás arriesgando, ¿eh? Recuerda que estás arriesgando, ¿eh? No, no el... pero. nadie te estás lanzando. Sea, el, el tema es que te lanza. Es que te no, pero lanza. Lanza este. Galactus, sí, pero Spider-Man no me puede lanzar. No, ahí eh. no te puede lanzar. Y tú puedes lanzar y Shang chi y Shang-Chi de repente el turno. Ese turno, ¿eh? ¿Sí o no? Eh, paso turno, paso claro, turno. pasas turno y lanzas Shang-Chi y, y chi en el turno 6, ¿sí? ¿Quieres hacerlo así? ¿Te quieres arriesgar? Dale, ¿eh? No necesitas cuatro... Ojo que tú no necesitas cuatro Q, necesitas uno nada más, ¿eh? Para subir al rango 100. Pero, ah, Wave medio. Chum. Wave medio también era una... Sí, por, por la She-Holfi, papi. Verdad, era una... Pero igual, Pero igual está menos uno ya. Ah, bueno, igual le podrías haber facilitado muerte. No, no, es que más que todo para que él no pueda lanzar... Muerte. Muerte ya murió ya. Ah, para no, que no pueda lanzar. Muerte, claro, igual tú tienes no, el chan ese o él... Acuérdate No, que igual no, no, no, no se activaba, güey. Pues porque él tenía prioridad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, tú tenías prioridad. Pero ya, a ver, Fipapi, ¿tú qué no. dices acá? Fipapi, ¿go o no go, Fipapi? O, vals o no Vals? No, no, no, no Fipapi, no, Fipapi. No, cuidado, piénsalo, Fipapi, piénsalo bien, eh. Piénsalo bien, Fipapi, eh. Ustedes ah. qué dicen, muchachos? ¿Va? ¿Le da? ¿Le da o no le da? ¿Le da o se ¿qué va? Me puede, ¿Qué me puede ganar? ¿Ahorita? Aparte de eso, ¿qué, ¿qué me puede poner más chico? Eh, mmm, ¿Qué más tiene este pate pequeño? Gringoblin, eh, nada más creo, ¿no? Gringoblin, ¿qué más tiene? Ya, pero Gringoblin no me gana Cosmo tampoco no le ganaría Puede poner Cosmo muerte, ¿no? Algo con muerte, ¿no? <risa> mi papi, ese es tu dorso, viejo. Tu dorso, que no se aleje. Dale dale dale no, ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo! Sí, no, sí, sí, ¡Sí, sí, sí! No, sí, no, sí, no, sí perro! <risa> ¡Eso, mi papi! ¡Sí, <risa> sí, sí! Buena, sí. Buena fipapi, papi, tienes que hacer el grito de guerra. Papi, vamos. ¡Toma, perro! Eso, vamos, viejo. <risa> se hizo, eh. Pipapi es mal... ha demostrado, Fipapi nos ha callado la boca a todos, viejo, eh. Pipapi viejo, eh. Nos ha callado la boca. Le dio estando, mira, no necesitaba cuatro cubos, necesitaba uno, nada. nada, nada. Ya, le damos como esa a... hermosa, como esa hermosa carta de Shang-Chi. <ríe> bueno, anda, anda, desactiva tu merecido dorso ahorita, vamos, dale, anda al rango de 100 ahorita, viejo. Desactivole una vez. Ya saben, muchachos, los que quieren coaching acá se puede hacer, eh. 35 mil puntos de canal, o bien puede ser regalar 5 suscripciones a, en el chat, mi, o donar mil bits, o sí, pues ahí tienen ustedes las formas también pay to win, pero ya saben, ¿eh? se puede hacer, eh.